Girl, tú, tú, nadie te va a querer entender Porque tú, tú, eres una people nadie te va a querer entender ey, Nadie te va a querer entender dificultad, no hay nada de interés Siempre que te escribo me dejas en visto Si no te doy lagos te molestas, listo Una baby heart Si te llamo, si no escribo, te molesta, es un lío Tu belleza que me encanta, pero vayas, estoy perdido Si te llamo, si no escribo, te molesta, es un lío Tu belleza que me encanta, pero vaya, estoy perdido Tú, eres una bipolar Chica bipolar, es extrovertida y me tiene mal Siempre única, no pueden comparar Su carácter nadie lo puede explicar Ella es como la fruta prohibida Diva, dulce, me encanta Dikiba Es media discreta, a veces sorpresiva Se pone pa' ella, prende la sativa Me dice que sí, me dice que no A veces no entiendo, pero me gustó Me dice que sí, me dice que no Puede ser invierno, también verano Me lleva al infierno, lo de tres besos Siendo ella mi cielo y pues el pecador Me mete en su juego y no soy un experto Pero ella cree, siempre tiene razón Es una bipolar ¿por qué? Tú, tú, nadie te va a querer entender por qué B, B bipolar, a veces bien, otras va mal, tiene el estilo, está de más, no te imaginas que sea de más, nah. tú la conoces con solo mirarla, Roto jack te mente de diabla, solo sé que no le importa nada, del inicio hasta el fin de semana Ella es, es, es, es bipolar Tiene el flow arriba, ella no le va a bajar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 ¡Será se pues no. no, no. se no sí. muy bronce!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 Sí, yo creo que es así, pues. Sí, no, faltaba ese cigarro de ese bueno.